gracias por continuar en sintonía con nosotros recuerde que usted puede ver una retransmisión de este programa todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche en este mismo canal de lunes a viernes también puede seguirnos en nuestro canal de youtube y en nuestras redes sociales diálogo matutino y desde cualquier lugar del mundo pues nos puede ver en nuestra página web www.readytelevision.net y Continuamos con este programa y le tenemos en el día de hoy una invitada que nos va a orientar un poco sobre los servicios que brinda la oficina de la DIDA aquí en La Vega. Tenemos con nosotros a la licenciada Soledad Hernández, que nos acompaña. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo se siente? Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a su programa. Gracias por aceptar la invitación. Licenciada, la gente pues tiene muchos problemas regularmente con la cobertura o confusión porque a veces no es problema de que no te cubre, sino de confusión con el seguro, con el fondo de pensiones y no sabes realmente a dónde acudir. Y yo tengo entendido que para eso es que está la DIDA, ¿cierto? Exactamente. Entonces, sería bueno que usted nos oriente a nuestro televidente en qué consiste la asistencia al ciudadano que le da la oficina de la DIDA. Pues bien, la DIDA es una institución estatal, es decir, nosotros pertenecemos al Estado, sus funciones, pero entre sus servicios, eh, bien, para iniciar es bien de sigla, de definir cuáles son las siglas en sí. DIDA significa Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. Nosotros informamos, orientamos y defendemos a cualquier afiliado ante el sistema o no, ante lo que tiene que ver con la Seguridad Social. Aquí hacemos referencia de cuáles los beneficios y derechos que le competen a este afiliado. De igual manera, eh, como tiene también lo que son los derechos, también tiene deberes que cumplir ante la seguridad social. Eh, la DIDA en sí se encarga, por bien decirlo, de lo que son los ámbitos que tienen que ver en cuanto a seguro familiar de salud. El SFS. Eh, exactamente en sus siglas bien conocido como SFS. Regularmente es el, es el que tiene todo el que trabaja, ¿verdad? El, el Seguro Familiar de Salud, a menos que adquiere un plan complementario. Exactamente. Okay. Toda persona que está afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social, entiéndase que a través de nómina de una empresa, ya sea privada o pública, entonces aquí ya pertenece dentro de lo que es el Seguro Familiar de Salud. Una vez ingresado en la TCS, entonces pertenece a un Seguro Familiar de Salud. Eh, como bien le estaba estipulando, manejamos también lo que tiene que ver con pensiones y de igual manera lo que son riesgos laborales. Eh, por ejemplo, en el caso de riesgos laborales, que una persona, la gente siempre tiene cierta confusión sobre los riesgos laborales, ¿qué tiempo antes de llegar al trabajo y qué tiempo después de salir del trabajo es que pues, el riesgo laboral le cubre al empleado? Bien, se conoce como riesgo laboral a cualquier accidente en trayecto ya sea porque dentro de la hora de labor de lo que es la empresa ahí el empleado salió cierto momento por orden de lo que es su patrón a desenvolver una función en la calle pero también se conoce como el trayecto de su casa al trabajo y de su trabajo a su casa entonces en ese trayecto usted sabe que toda persona tiene mayormente una costumbre de por dónde circular a diario entonces eh, lo que es la ARL conoce cuál es el trayecto, busca testigos para conocer cuál es el trayecto que tiene y entonces aquí se determina cuál es la trayectoria del afiliado a diario para poderse ir a su casa, a sí mismo, a su trabajo. ¿Qué porcentaje le cubre el riesgo laboral a un empleado? Por ejemplo, el, el Seguro Familiar de Salud cubre yo creo que hasta 3 millones de pesos por accidente. Riesgos laborales ¿Qué cubre exactamente en caso de un accidente? El seguro familiar de salud es un millón por, al, por alto costo en una enfermedad y determinándose también por evento. Eso fue entre la nueva resolución, uno de los beneficios que hay, que ya es por evento, no por año un millón, sino por evento de cada enfermedad, un millón de pesos disponibles. Ahora bien, en cuanto a lo que es riesgos laborales, Aquí es dependiendo el, la discapacidad que tenga la persona o el accidente, entonces dependiendo a de esos que le cubre el 70, el 100%, entonces aquí debería ser cubrido por la ARL, pero dependiendo también el por ciento que proporciona aquí el, el empleador. ¿En cuáles casos de inconvenientes en la farmacia o en la clínica con el Seguro Familiar de Salud debe el usuario acudir a pedir asistencia de la vida? Bien, ya sea por algún costo mayor al estipulado, pueden dirigirse a la DIDA. Aquí nosotros le hacemos cualquier tipo de reclamación a su ARS para que ésta cubre o le haga un reembolso. De igual manera, cuando ya sea que el seguro no pasa, entonces la persona mayormente gasta de su bolsillo. Aquí entonces van ante nosotros, nos depositan lo que son facturas, se apertura una reclamación es decir, un caso, entonces aquí hacemos una reclamación directamente a la IRS y solicitamos el reembolso a las personas. Eh, está también, por ejemplo, en las clínicas, lo que es el, el alto costo por honorarios de algún médico que mayormente sí están dentro de lo que es el, las prestadoras de servicio de salud. Entonces, aquí uno tiene que darle lo que es ya una reclamación, es decir, solicitar ante la ARS o ante la institución a la que acudió el reembolso o entonces eh, verificamos para que se le haga una rebaja dentro de lo que es la factura del monto total. ¿Cuánto es que cubre el Seguro Familiar de Salud eh, medicamentos al año? Al año en medicamentos ambulatorios es un monto de 8 mil pesos. Anteriormente eran 3 mil pesos. Pero ahora con una nueva resolución, entonces entró en vigencia, que muchas personas desconocen este punto, lo que fue un aumento de 5 mil pesos. Es decir, ahora mismo a nivel nacional todo el mundo tiene cobertura para un año de 8 mil pesos. Siempre hay un, una controversia cuando alguien se va a someter a un procedimiento quirúrgico y es que los doctores piden, o, lo, o la clínica, de que uno pague algún tipo de remuneración en efectivo para cubrir ayudantes. ¿El Seguro Familiar de Salud cubre los ayudantes? No, aquí no sería cubrir ayudantes. Eso es si usted autoriza a que, lo, a que lo haya. Es decir, debe de haber una estipulación donde usted firme de su aprobación para tal hecho. De igual manera, lo que son también eh, casos, por decirlo, de accidente que llega una persona grave a una clínica, y sin embargo, aquí entonces entran en función algunos doctores de la cual la familia no dio autorización. Pero al final entonces en la factura viene entonces, eh, como decimos, el cobro. Pues bien, entonces aquí se tiene que hacer directamente ya lo que es la verificación de que usted dio la autorización a que ese doctor que no está dentro de la contratación de su seguro él le dé la cobertura. Es decir, que usted dio la, la aprobación. ¿Cuál es la edad, licenciada, que la ley estipula para pensionarse, o sea, para ya empezar a disfrutar de los beneficios del fondo de pensiones? Eso este se divide en dos ámbitos, en lo que es el régimen privado como también lo que es el régimen público. En el régimen privado existen lo que son las AFP. Conózcanse cómo son las Administradoras de Fondos de Pensiones. Aquí en las Administradoras de Fondos de Pensiones, una persona puede retirar lo que son sus aportes acumulados en su cuenta de capitalización individual ya cuando cumple con lo que son 60 años de edad y tres meses cesante en nómina, es decir, tres meses fuera de empleo. Ya cuando cumple con este requisito, entonces la persona puede ya solicitar sus aportes ya también existe lo que es por discapacidad y sobrevivencia. Entiéndase que si lo hace a través de la AFP, si tiene por discapacidad, entonces tendría que solicitar el monto, pero de manera parcial. Y eso siempre dependiendo la discapacidad que tenga la persona. Es decir, cuando usted deposita su documentación ante la AFP, hay una comisión médica que determina cuál es el porciento o la gravedad de su discapacidad dependiendo este por ciento entonces se le estaría distribuyendo a usted eh, la cuenta que usted tiene eh, el, el, en el mundo y ya de igual manera eh, está la de sobrevivencia que esto se le dan a los beneficiarios que sean cónyuges hijos mayores de edad hasta los 21 si estudian o de por vida si es algún discapacitado están las de régimen público Aquí es que si una persona está afilada a través del, del régimen de reparto, es decir, del Ministerio de Hacienda o INAVIMA. INAVIMA, conózcase que son para las personas que laboran para el Ministerio de Educación. Y ya eh, lo que es el Ministerio de Hacienda para cualquier otra institución que es pública. Aquí con 60 años de edad y lo que son 20 años de servicio al Estado, pueden solicitar la pensión o 55 años de edad, y 35 años de servicio al Estado. Esos son los requisitos en sí. ¿Cuáles son los tres casos más comunes que llegan allá a su oficina, licenciada? Bueno, eh, mensualmente estamos recibiendo de ciento y pico de reclamaciones eh, de lo que son los, las asignaciones de NSS. Asignaciones de NSS son asignaciones del número eh, de seguridad social, como también se le conoce que le, muchas personas creen que no existe en la República Dominicana lo que es el Social Security que existe en los Estados Unidos. Esto es en sí lo que valida una cédula para que una persona pueda entrar en nómina al sistema. Entonces con las asignaciones de NSS que nosotros realizamos en un plazo de 24 horas para dar una mayor respuesta al afiliado, entonces aquí nosotros realizamos este tipo de asignación de igual manera, están lo que son los traspasos de ARS o por afiliación regular a una ARS. Entiéndase que es cuando una persona, en la mayoría de los casos, firma una documentación con una ARS, pero sin embargo, al momento que ya es ingresado en nómina, no figura afiliado ante ese ARS. Entonces, aquí la persona tiene que solicitar que se le haga la afiliación ante la EDS que solicitó, que dio el consentimiento para él estar. Entonces aquí nosotros le hacemos el cambio en un plazo de tres meses, que es lo que estipula la ley. Mayormente están saliendo de este tiempo, como también pueden salir en el tiempo justo. ¿Cuál es la información de contacto? Díganos toda la información de contacto, el número local, porque aquí no ve el público vegano, pero también la página web, donde todas las formas que el, el, el usuario, el ciudadano, pueda ponerse en contacto con ustedes para hacer reclamaciones. Pues bien, en nuestro domicilio es en la Plaza Jiminián, primer nivel, al lado de la Cámara de Comercio de La Vega. Nuestro número de teléfono donde nos pueden contactar es 809-573-2256, extinción 110. Está en nuestra página web, que es www.dida.gov.do. De igual manera, está nuestro Facebook, slash Dida Seguridad Social RD. Está también nuestra página de Instagram, Dida, rayita abajo, Seguridad Social RD. Nuestra página de YouTube, es decir, nuestro canal, slash Dida RD1. Y ya también nuestro Twitter, que es arroba Dida RD. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, ya ustedes tienen la información, pues vamos a extenderle otra visita para que próximamente la licenciada venga por aquí y ampliemos un poco más sobre la ley 8701, que es la ley de seguridad social. Gracias a todos los que se mantuvieron en sintonía, hoy no hablamos del caso de Odebrecht, mañana vamos a hablar de unos detalles muy importantes que tenemos, así que muchas gracias por la sintonía y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, licenciada. A su orden siempre.